noches, ¿cómo están amigos de Supervideos? El día de hoy vamos a mostrar unos temas muy sencillos, pero que para muchísimas personas puede ser algo complicado y que, bueno, muchísimas veces necesitamos ayuda o que nos diga por lo menos por dónde y solucionar rápido. ¿Vale? Eh, son tres temas en donde el primero es cómo saber la IP de mi computador, el otro es cómo saber la IP de mi modem, estamos hablando de IPs privadas. Y la el otro eh, y por último es cómo saber mi IP pública. Entonces, los invito primero que todo a que se suscriban al canal y le den dedito arriba y miren los otros videos que también tenemos eh, de varios temas que nos pueden interesar. Bueno, cómo saber mi IP, la IP de mi computador, de, de mi ordenador dentro de la red. Es muy sencillo. Hay varias maneras, digamos que les voy a mostrar dos que son muy sencillas. Eh, una es por acá, en donde está el loguito del internet, sea de Wi-Fi o sea por red, por cable de internet. Se le dan aquí y abren el centro de recursos compartidos. En el menú de la izquierda se van a cambiar configuración del adaptador. Eh, ah, no, perdón. Aquí, sin darle en ningún lado. Aquí en donde está ver mapa completo se le dan a ver el mapa completo y se paran sobre el icono de su ordenador que en este caso es vegeta pc parándose sobre el icono les dice dirección ipv4 que en esta en esta oportunidad es la 192.168.0.6 eh, esa es una forma muy sencilla o si la quieren hacer de otra forma digamos un poquito más eh, también sencilla pero un poco más profesional se van aquí a inicio un eh, cmd y es donde le sale le dan enter y aquí le dan ip config dándole ip ipconfig de una vez nos salen todas las direcciones IPv6, IPv6 temporal, la MAC, la máscara de subred y nos sale la IP que tiene nuestro ordenador en este momento. En este caso es, como ya les había dicho, la 192.168.0.6 o si la queremos más completa para saber los DNS y la IP del modem, también en este caso, le damos IP config espacio, slash, el slash lo sacan con el mayus y el número 7, el teclado ya en el suyo, ustedes mirarán cuál es la barrita, el backslash y la palabra al le damos enter y nos sale toda la información de conexión, última conexión, todo, todo, todo y acá nos sale la IP Por aquí está del computador aquí está nos sale la IP del computador, la máscara de subred nos sale la puerta de enlace o servidor de HCP que en este caso la puerta de enlace del model es la 192.168.0.1 eh, y también nos sale el... aquí los DNS en este caso los servidores DNS nos está mostrando la MAC de los dos pues en, por la configuración que yo le tengo pero los ordenadores también les va a mostrar la IP preferida de los DNS en este caso también es la terminada en 0.1 ¿vale? y por último eh, ¿cómo saber la IP pública de mi internet? esto es también muy sencillo simplemente abrimos una ventana de internet y colocamos en google mi ip pública Aquí la tenemos y en el primero el primero que está que sale le damos y él nos va a mostrar la IP pública que estamos utilizando en este momento, que puede ser IP, IP pública dinámica o IP pública fija, no nuestro país, todo, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, pues nada amigos, ese es el video que quería mostrarles en este momento, eh, ya para conocer un poco más a fondo eh, sobre varios temas, los invito a suscribirse al canal y los invito a darle dedito arriba y a estar pendientes de, de todos los videos que vamos relacionando acá en super videos. ¿vale? que tengan muy buen resto de día y hasta luego.